Los procesos de contratación de obras. Brevemente, acá vamos a describir cada uno de los procesos. En el primer proceso de contratación de obras tenemos el de menor cuantía para obras y se aplica de acuerdo a los montos establecidos en el material de trabajo.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 En este procedimiento, de todas las ofertas calificadas, el portal aleatoriamente selecciona una oferta, la que será la ganadora, y será en la que se adjudique el proceso de contratación de obras. Una nota muy importante, no podrán participar en los procesos de contratación de menor cuantía obras quienes tengan contratos vigentes con el Estado por un valor equivalente al coeficiente que resulte de multiplicar 0.00007 por el presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. Mientras los proveedores mantengan ese valor, esos rubros pendientes deben ser subsanados en otros contratos y no pueden participar en otro proceso de menor cuantía. ¿Esto buscando qué? Primero, que los proveedores, micro, pequeñas empresas o actores de la economía popular y solidaria puedan cubrir sus contrataciones. Además de esto, se busca la participación de más proveedores que no siempre se contratan con los mismos.